Primero que todo, gracias a, a los presentes por venir a esta nueva presentación del libro Hablemos de Historia. Hemos tenido otras anteriores, hemos mostrado el trabajo realizado durante un año completo en cuanto a grabación de las entrevistas y posteriormente otro también periodo de tiempo para eh, la edición de las mismas, la transcripción y la escritura propia del libro. Mi nombre es José Ignacio Masson, hace tres años atrás, eh, mi mente llegó la idea de crear un programa radial, conversar con historiadores a partir de ese formato, entregar a las audiencias eh, más sobre la historia de Chile y de una manera distinta, con nuevos temas, con nuevos historiadores, alejarnos de eh, lo tradicional y de los historiadores también más conocidos, dejar fuera temas eh, ya architullados como pueden ser la independencia, el golpe militar, la guerra civil, la, la llegada de Pedro Validio, entre otros. Y para eso junté un equipo, me reuní con algunas personas eh, que estaban terminando su licenciatura en Historia, en la Universidad Católica en ese momento. Y a partir de algunas reuniones, intercambio de correo, llegamos finalmente a lo que fue el formato final, un programa radial, 60 minutos, conversación con eh, los invitados. Desde entonces han pasado más de 80, casi 90 entrevistados, igual número de temas, eh, temas tan distintos como prostitución, anarquismo, elecciones presidenciales, pobladores, la historia de la muerte en Chile, entre otros temas, historia de la televisión. Y a punto de terminar lo que era la primera temporada o el primer año, ya segunda temporada, eh, el año 2014, eh, nos pusimos de acuerdo, entre quienes habíamos participado en el programa, Estefany Peñalosa, José Tomás Labarca, Sergio Durán y quien les habla, para crear este libro y entregar un formato distinto, ya lo habíamos hecho en términos radiales y ahora a través de un libro, una selección con las entrevistas que se habían realizado hasta ese momento. Y así nace Hablemos de Historia. Deja de ser exclusivamente un programa radial y con la posibilidad de descargar eh, los podcasts que entre paréntesis han sido usados por profesores en colegios, también en universidades, tanto para uso personal como para uso dentro del aula con, con sus alumnos. ya llama más de 20.000 descargas. Y también nos ha ido bien con eh, la difusión del libro y con la venta del mismo. No solamente entre fanáticos de la historia o de historiadores o de profesores de historia. Hay mucha gente y lo hemos descubierto. Eh, ingenieros, eh, abogados, eh, médicos, interesados por aprender más de la historia de Chile y interesados en eh, adquirir y en leer nuestro libro. Eso en resumen lo que hemos hecho hasta el día de hoy y sobre los más detalles del libro propiamente tal, hoy me van a acompañar Catherine Valenzuela, que es historiadora, candidata a Doctora en Historia, de la Universidad de Chile, Sergio Urán, candidato a doctor en Historia, en la Universidad Católica, académico también de la misma universidad, e Isabel Torres, académica de esta universidad, doctora en Historia, y Sergio, que es además coautor del libro y es conductor del programa Radial. Y en el caso de Catherine y de Isabel, están presentes en el libro, una de ellas con el tema de pobladores en los años 90 en Santiago, y la otra con la profesora Torres, con el tema de elecciones presidenciales en Chile durante los años 60. La presentación de hoy, a diferencia de otras tantas presentaciones de libros que probablemente ustedes eh, han visto, eh, con tres cuatro personas hablando solemnemente sobre el texto eh, recién lanzado, eh, nosotros queremos hacer algo distinto. Eh, queremos que sean estos tres invitados en el día de hoy quienes hablen, por una parte, o bueno, durante un pequeño rato sobre el libro previamente tal, después pasamos a una ronda de preguntas y debates. Más tarde tienen ustedes la posibilidad de hacerle preguntas a los tres panelistas acá presentes y después las conclusiones respectivas sobre esta presentación. Agradecer por último a la dirección del Departamento de Historia de la Universidad de Chile por permitirnos estar acá en esta universidad y en esta aula en el día de hoy y hacer la presentación correspondiente. Primero que todo, los voy a dejar con Sergio Urán, historiador, conductor del programa Radial y coeditor del libro de de Historia, para que nos cuente él su perspectiva y su visión sobre el aporte que tiene este libro. Bueno, reiterar el agradecimiento, primero que todo. Eh, yo voy a hablar primero en mi calidad de, de coeditor del libro. Más adelante, si es que se da el espacio, puedo comentar algo sobre el capítulo que me corresponde a mí como entrevistado, que es sobre televisión en, en Chile. Eh, bien, quería partir esta breve presentación refiriéndonos un poco por formación profesional como historiador que soy al contexto en que este libro aparece. El libro se lanza en octubre de 2016 en el marco de la primavera del libro, en el Parque Bustamante, y en esa oportunidad yo llamé la atención, como lo he hecho también en notas presentaciones que hemos hecho de esta publicación, sobre lo que parecía ser un aparente boom editorial de la historia. Eh, de los 10 libros más vendidos, por ejemplo, eh, en no ficción, en esta semana yo conté al menos 7 que son de historia, dentro de una definición amplia, o sea, considerando memorias, ensayos, eh, entre comillas, historias secretas, y uno de estos libros, un veterano de guerra está pronto a cumplir 100 semanas en el ranking. Ahora, ahí se abre una pregunta, llamativamente la mayoría de estos libros, si no todos, no fueron escritos por historiadores profesionales surge la pregunta, entonces, bueno, ¿estamos haciendo, quienes nos dedicamos a este oficio tan bello, eh, lo suficiente por llevar nuestro trabajo al público amplio? ¿Deberíamos hacerlo? Y bien, es una polémica obviamente que trasciende por mucho lo, eh, el campo de la historia escrita, se ha escrito, bueno, Andrea Juizen, entre otros, hablan de la musealización, del boom de la memoria, etc., eh, yo quiero aquí detenerme solo en una lagarita de esta polémica, que es la que opone eh, la autoproclamada historia secreta, tan popular por estos días, a una historia oficial, que se presenta como elitista, conservadora, aburrida, para entendidos, etc. En mi opinión, eh, la función social de la historia nos obliga a no desatender la cuestión de la divulgación. Y aquí quiero citar a un profesor y amigo, Claudio Rolle, en un texto muy bonito que tiene, que se llama La ficción, la conjetura y los andamiajes de la historia, quien sostiene que mal podría la historia ser aburrida cuando de lo que se trata es de las vidas de hombres y mujeres de carne y hueso. Si la historia es aburrida, quiere decir que la vida es aburrida y sabemos que no es el caso. El problema entonces no es la historia, sino que es la manera en que se cuenta y se enseña. Pienso que este libro, dentro de su modestia, es una manera de recoger el guante. Es una respuesta a este problema desde la historiografía. En la introducción, los editores sostenemos que el libro pretende revertir la comprensión de la historia como una disciplina científica estrictamente apegada al texto escrito. Ahora, eh, aquí se podría pensar esto como una paradoja. ¿Cómo se puede combatir la noción de la Historia como algo apegado estrictamente a lo escrito desde un libro que es precisamente un texto escrito? En realidad, eh, creo que este libro que tenemos acá no es sólo un texto escrito. Tiene su origen, como ya habrán, habrán, habrán entendido, en una serie de conversaciones sobre Historia en que jóvenes investigadores eh, comparten su conocimiento haciendo uso de la palabra hablada, masificada luego a través de la radio y de Internet. Y este recurso, la palabra hablada, es tan viejo que parece nuevo. La historia, como se sabe, antes de ser escrita, científica, etc., fue hablada. Consiste en recordar y contar los acontecimientos relevantes para una comunidad. En ese sentido, y aunque suene un poquito pretencioso, el programa está dentro de su modelo, insisto, restituyendo a la historia de su función más antigua, su tradición más antigua. En un segundo momento, estas conversaciones se transforman en un soporte escrito, que es el libro que tenemos acá. Ahora, lo que ustedes encuentran acá, eh, no son artículos a la manera de una revista especializada, es una transcripción de las conversaciones que tuvimos, que trata de recoger hasta donde nos fue posible la espontaneidad y la vivacidad de la palabra hablada. Esto quiere decir que ustedes no van a encontrar acá citas ni notas al pie, pero tampoco una renuncia a un trabajo serio, riguroso y documentado. Hay que recordar que acá son historiadores y historiadoras profesionales que están hablando desde su disciplina, desde su conocimiento y su trabajo metódico con el archivo. Un aspecto que yo destaco especialmente como historiador que entrevista a otros historiadores eh, tiene que ver con la dimensión humana del oficio. El en la conversación surgen aspectos que de pronto en una conferencia o en una instancia más formal quedan de lado, como por ejemplo, cómo fue que decidieron tomar la carrera, cómo llegaron a tal o cual tema, cómo es su día a día en el archivo, la emoción que les produjo encontrar tal o cual documento, o la frustración que de pronto produce estar horas y horas y no encontrar lo que uno quiere, etc. Esa dimensión humana, por lo menos, bueno, como les decía, como historiador que está conversando con otros historiadores, la encontré... Eh, de los aspectos más gratificantes y más eh, llamativos de este libro. Bien, en cuanto al contenido, lo que ustedes encontrarán acá son cuatro capítulos temáticos que hemos denominado Honor, Marginalidad, Movimientos Sociales, Comunicación e Identidad. Estos cubren desde la colonia hasta entrado del siglo XX, se centran en lo que llamamos Chile, antes Capitanía General, o Reino de Chile, y lo abordan desde lo local y lo global, desde la perspectiva de individuos o grupos, hasta lo nacional, lo internacional y lo transnacional. Pienso, yo resumiendo, que es una buena muestra de la pluralidad y la diversidad de la academia. Eh, tenemos historiadores jóvenes y no tan jóvenes, hombres, y mujeres, chilenos y mapuches, formados en distintas universidades, tanto de Chile como del extranjero. Es, por lo tanto, un panorama actualizado del estado de la cuestión historiográfica y, desde luego, eh, este panorama revela claramente eh, estar muy distante de la noción de una historia oficial conservadora, elitista y todo lo, lo que se dice de, de la historia. Es un esfuerzo serio por estrechar, aunque sea un poco el abismo entre la historiografía y el gran público, dentro de su modestia. Y bueno, desde ya todos y todas muy invitados a leer. Eso. Gracias, Sergio. Uno de los temas tratados en hablemos de historia y de su relación con las tomas de terrenos en Santiago durante los años 90. Catherine Valenzuela, que está al lado mío, figura en el libro con ese tema, la entrevistamos acerca de ese tema, investigado este asunto para su tesis doctoral y nos va a dar ahora una perspectiva tanto del de libro propiamente tal y adelantar algo sobre lo que sale en ese tracto del libro. Hola, hola a todos. Bueno, un estudio de tomas de terreno, ¿no es cierto?, que puede ser inserto en un libro que quizás involucra temas desde la época colonial, eh, tiene relación quizás con estudios que abordan desde la delincuencia, ¿ya?, eh, y explica, digamos, digamos cómo una toma de terreno de carácter ilegal puede asemejarse a la delincuencia de la época colonial, al existir, por ejemplo, el, el hurto famélico por hambre y una toma de terreno en el siglo XX es, digamos, una acción eh, para, eh, digamos, asegurar la subsistencia de una familia. Entonces, hay elementos históricos eh, que quizás se transponen temporalmente en el libro y también aparece quizás en el estudio de Ana Galvez sobre la prostitución en Chile que también plantea esta tensión, ¿no es cierto?, entre qué es lo legal o la ilegalidad en la historia y cómo se estudian estas dos perspectivas de, digamos, de desarrollo histórico. Y también en el estudio de David Cornblood sobre eh, Santiago de Chile, él reconoce al movimiento de pobladores eh, como un actor relevante y también incluye una perspectiva que es bastante importante y que tiene relación en cómo se construye la ciudad de Santiago. Entonces, desde ahí, quizás eh, establecer una relación entre cómo la sociedad, eh, digamos, tiene manifestaciones en un espacio urbano y a través de esto se desarrolla un movimiento de pobladores que perdura un poco más allá de la dictadura, especialmente en, en Peñalolén, y desde allí eh, se articula un movimiento social de carácter local, con una demanda que es municipal, y que desde allí eh, articula una demanda histórica que es la lucha por la vivienda. ¿no? Entonces, de alguna otra forma, hay cuatro o cinco investigaciones que están en el libro, eh, que de alguna, de algún punto, sí se enmarcan con la historia social y desarrollan quizás esta tensión, ¿no es cierto?, una problemática un conflicto en la historia que va más allá quizás de narrar lo que es un caso o una biografía o una vida o también establecer un enfoque de historia más tradicional, ¿no? Entonces, eh, quizás por ahí el libro eh, se sostiene como, eh, o sea, sostiene elementos que van unificados en la historia. En torno a la entrevista, bueno, la entrevista me enfoco bien a expresar lo, quizás lo que es una toma de terreno de la transición y que de alguna otra forma un conflicto que se asume a nivel municipal y deja la demanda antigua que era de carácter nacional y se vinculaba con el movimiento de trabajadores de antaño. Entonces, eh, desde ahí se articulan elementos nuevos en la historia y eso es lo que se muestra quizás en la entrevista y en cómo los pobladores posicionan una demanda social que no está presente quizás en los estudiantes y que tiene relación con salir de la condición de allegados, ¿no? Que en el 90, por ejemplo, la Comunidad de Peñalolén tenía cerca de 7.000 habitantes que estaban en condiciones de allegados eh, para el año 1992. Gracias, Caribe. En el último capítulo del libro, titulado Política, se tratan cuatro temas, entre ellos, o oh, son ellos, la Iglesia Católica y la Democracia Cristiana, la matanza del Seguro Obrero, la derecha chilena en las décadas del 70 y 80, y el tema elecciones presidenciales en la década de los 60. Respecto a este último punto, es se refiere la historiadora Isabel Torre, y por eso el día de hoy la hemos invitado, gracias a Isabel por estar acá. Y también nos quiere, por cierto, decir algunas palabras con respecto al, al libro. Lo de lo, las elecciones del 60 y todo eso... está en el libro. Me quiero bajar por una mirada un poquitito más amplia, más general, eh, que es el tema de trabajar la historia de contemporánea, lo que se ha definido como la historia del tiempo presente. Eh, hay toda una propuesta ¿no? teórica que plantea que la historia del tiempo presente tiene que ver con aquellos fenómenos políticos, sociales, culturales, que siguen estando presentes desde hoy. Eh, y que vuelven una y otra vez porque han marcado, ¿no es cierto?, eh, un punto de inflexión desde el punto de vista eh, histórico eh, la verdad es que uno debiera preguntarse cómo es posible o, o lo curioso que resulta, cómo el paso del tiempo eh, cambia la visión del pasado uno a medida que va desde el presente revisando el pasado hay cambios y esto tiene que ser eh, la razón de esto tiene que ser porque el presente se va proyectando sobre el pasado, pero con preguntas que pretenden modificar los hechos, cambiar su significado y su sentido, y que tiene que ver en el fondo con necesidades desde el presente. Entonces uno vuelve a interrogar a los hechos, como se dice, eh, pero con preguntas distintas. Entonces, va relevando distintos temas, distintos aspectos. Eh, lo que tú señalas en tu trabajo, que me parece muy interesante, es cómo hoy uno pregunta de nuevo sobre las tomas de terreno. Pero son preguntas desde hoy, ¿no? eh, Y eso me parece un primer punto interesante, porque uno vuelve al pasado siempre, una y otra vez. Eh, eso, por una parte, eh, el tema de la historia del presente, del tiempo presente, tiene una particularidad, que son los llamados testigos, o lo que tú señalabas, el tema de la memoria, ¿no? Tenemos testigos vivientes de los procesos más recientes. Y ahí hay una especie de tensión entre memoria e historia. Hay eh, una mirada que dice, a ver, yo estuve ahí, yo sé lo que pasó, ¿cómo un historiador me va a venir a decir a mí lo que pasó si yo estuve ahí? ¿Ah? Y ese es el rol, muchas veces, del testigo, o, del, o de los ejercicios de memoria, o de la construcción de memoria. Y ahí yo tengo mis puntos de vista en el sentido de que memoria-historia, primero, no es lo mismo, en segundo lugar, eh, la memoria es subjetiva, es parcial, por su propia naturaleza. En cambio, la historia tiende, busca ser objetiva, busca tener miradas diversas, busca tener eh, confrontar información. Entonces la memoria viene a ser parte de una de los elementos para construir eh, las interpretaciones del pasado reciente. Yo no sé si tú has trabajado con entrevistas a pobladores, pero, pero siempre eso resulta súper interesante. Y a mí también, en los trabajos que, que sigo investigando, digamos, el tema de los entrevistados es crucial. Pero no es, pero no es historia, es memoria, es testimonio. Y ahí hay una, una diferencia en esta propuesta, ¿no? Eh, y en ese sentido... Eh, Muchas veces la historia eh, tiene, tiende a eh, afirmarse eh, en la necesidad de recuperar una memoria. Quiero referirme a un tema eh, fascinante que es, eh, yo no sé si conocen el caso de eh, Eric. Marco, en España, es el, para los que no lo conocen, que es una cosa increíble, ¿no? Es el, hay un libro, eh, El impostor de Javier Cercas, donde eh, Javier Cercas, que, que no es historiador, y volvemos a lo que tú señalabas, cómo los no historiadores eh, están haciendo historia, Javier Cercas tiene otro libro, que es La anatomía, Atan, anatomía de un instante, que sobre el golpe de Estado en la transición, ¿no es cierto?, de tejero, qué sé yo, y que está filmado todo eso. Bueno. En, en este libro y en general sobre el fenómeno de Marco, hay varias cosas que uno podía eh, reflexionar desde la historia. Primero es que el que haya este personaje inventado una eh, presencia, una haber sido parte, ¿no es cierto?, de un haber estado en los campos de concentración nazi, eh, que después no solo dice que estuvo, sino que es presidente de las organizaciones de detenidos en los campos nazis, que dicta conferencias, que pasa a ser un personaje eh, significativo, un personaje público donde lo ya de distintos países va a los lugares de memoria etcétera y en un momento determinado un grupo de periodistas empieza a investigar y no, esto es todo una mentira un gran engaño y se cae en todo sobre Marco diciéndole el gran impostor el, eh, un, en, un mentiroso etcétera el tema es que para que Marcos hubiese podido mentir durante tanto tiempo es porque la sociedad, en este caso la española, desconocía su propia historia, porque si no habría saltado antes. Cuando uno no tiene información sobre lo que ha pasado, los otros pueden inventar. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión que me parece sumamente interesante de cómo el rol que tenemos los historiadores para dar a conocer lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, en el pasado reciente. Porque eso permite eh, que la sociedad se haga cargo de su pasado, que lo conozca. En Chile podría suceder cosas por el estilo, yo no estoy diciendo que hayan sucedido, pero podría ser que por desconocimiento, uno pudiese eh, asumir ciertas eh, declaraciones, afirmaciones, como verdaderas. Pero eso es parte de una ignorancia de la sociedad. Y entonces ahí hay un punto interesante de cómo el historiador tiene que eh, preocuparse por entregar información, investigar, investigar y yo ahí marco la diferencia eh, como lo hacen los periodistas porque el historiador necesita contrastar fuentes, revisar archivos, eh, y en los temas de Historia del Tiempo Presente, el testimonio, los recuerdos, la, es decir, la complejidad de, de fuentes, eh, pasa a ser una ventaja y una desventaja también. Entonces, me parece que el fenómeno de Marco da cuenta primero de eso. Segundo, efecto positivo, entre comillas de la mentira de Marco es que instala por primera vez el tema de los campos de concentración y del papel que jugaron eh, los propios o españoles que no estuvieron tan vinculados porque ellos estaban en, en una alianza distinta, digamos, con con, con Hitler eh, pero, pero repensar, los, los obligó los tiró así de, de bruces, a tener que pensar sobre ese pasado, que lo tenían un poquito silenciado, como varios otros países europeos. El síndrome de Vichy, de Henri Rousseau, es precisamente eso, cuando en un momento determinado un historiador dice, ¿sabe qué? Pongamos las cosas en su lugar. Los franceses no solo estuvieron en la resistencia, fueron colaboradores, y hagámonos cargo de esa realidad entonces en ese sentido yo rescato el papel que podemos tener como historiadores en hacerse cargo del pasado eh, incorporarlo ese otro punto que me parece interesante y ahora, para cerrar y hablar de lo que me pidieron del libro no voy a hablar de la década de los 60 si eso ya está, digamos, he escrito tanto sobre eso quiero decir que me parece hay eh, Santo Julia, el historiador que ganó premio de Historia en España, historiador español, señala una cosa que estoy completamente de acuerdo, y es que los historiadores tenemos que ser capaces de romper el círculo de lo, de lo científico, de lo, del diálogo entre nosotros, para ser capaces de hablar a hacia la, a la sociedad. Y en ese sentido retomo, ahí me voy al libro de ustedes y a las entrevistas, que me parece muy interesante, porque es en un lenguaje un lenguaje más coloquial la entrevista, que es una conversación amable, simpática, además, eh, que tiene una característica muy positiva, que los entrevistadores, o sea ustedes, saben del tema, entonces no hacen preguntas como eh, eh, ingenua o desinformada, sino que preguntan cosas que uno tiene que seguir avanzando en la reflexión y no preguntas como al aire, ¿no? y eso me parece una gran cosa eh, Santo Juliá, que escribe regularmente en la prensa eh, tiene esta eh, mirada de cómo los historiadores debemos ser capaces desde la disciplina enfrentar eh, los temas en debate desde el punto de vista nacional porque se van construyendo muchos mitos Muchas biografías se van reconstruyendo. No, yo, eh, yo no sé, no sé si les pasa, pero a mí me cuesta mucho encontrar personas hoy que defiendan, abrazo partido, la dictadura. Y la dictadura tenía un número importante de adherentes. Y hoy resulta que estaban todos luchando por la democracia, o todo era... Entonces, hay ahí juegos de acomodos, de biografía, de recuerdos, de empiezan todo entre comillas, porque a blanquearse, porque corresponde, ¿no? Eh, no es bien visto. Entonces, los historiadores no es que seamos los jueces y que andemos diciendo no, tú acá, tú allá, no, pero que seamos capaces de enfrentar el pasado con todo lo que aquello significa. Y, y a para cerrar el tema, vuelvo al libro, y que me parece interesante, entonces, por una parte, este diálogo coloquial de instalar temas desde la disciplina, o sea, no desde la conversión liviana, haciendo eh, afirmaciones que no tienen base, sino que desde la disciplina, pero por otro lado, me parece tan interesante como eso, el hecho de que se publique. Porque yo creo en la palabra escrita. La palabra escrita tiene normas, tiene eh, una serie de reglas, de ritmo, pero además queda. O sea, yo puedo en una entrevista, eh, en televisión, en radio, decir cualquier cosa. Pero esto tiene un valor distinto porque uno lo vuelve a leer y tiene que hacerse cargo. Y cuando uno se hace cargo, mucho más que... En la... porque la lo, lo, lo oral siempre, no, es que no fue exactamente lo que quise decir. Me entendieron más, es que está fuera de contexto. Eso lo hemos escuchado millones de veces, el fuera de contexto. Me sacaron la frase fuera de contexto. Cuando está en escrito, la palabra escrita tiene un valor distinto. No hay sacadas de contexto, está lo que uno dijo. Y en ese sentido, esta dupla que ustedes hacen de conversaciones, de diálogos, con publicación me parece eh, realmente muy interesante y vayan mis felicitaciones. Gracias. Desde el comienzo es una de las preguntas que le hacemos a los invitados, el, el tema de las fuentes, dónde acuden, qué tan complicado es hacer la investigación de, de cada uno. Catherine, por ejemplo, para, para comenzar. ¿Cuáles fueron las fuentes a las que acudiste para hacer una investigación de los años 90, de los pobladores, eh, viste, considerando lo que decía Isabel recién, eh, están ahí los personajes todavía claro eh, en, el, en la tesis yo traté de construir eh, un archivo que digamos engloba el movimiento de pobladores pero enfocado a tomas de terreno altamente organizadas entonces para esto eh, para la parte contextual de tomas de terreno primero acudí a, a fuente de prensa que va a desde, por ejemplo, tomas de terreno de 1948, donde salían publicadas en el diario Orforquí y También el Clarín, a pesar de ser un medio quizás más conservador, también aceptaba las publicaciones de los distintos comités. Y desde ahí eh, armar, digamos, una periodización eh, que se establece hasta el año 1973 y va argumentando en cómo las movilizaciones por la tierra en los sectores urbanos de Santiago eh, o periféricos también, eh, van incrementándose y van aumentando el nivel de organización al interior de la ocupación. Entonces, para esto eh, ocupé dos, hasta digamos cuatro tipos de prensa distintas. También eh, se acompañó, por ejemplo, ya de fuentes más organizadas eh, del, del movimiento de pobladores que eran comités que se federaban dentro de Santiago y publicaban, por ejemplo, el acta del Congreso y lo dejaron en la Biblioteca Nacional. Entonces, hay un sinnúmero de actas de congreso que va desde el año 50 hasta el 70 y desde ahí la primera periodización de las tomas de terreno que va, digamos, en un proceso que demuestra el aumento en la cantidad. Después para la dictadura, eh, desde el 73 hasta el año 1990, el archivo de la vicaría, antes de que fuera digital, eh, tenía un, digamos, un, un archivo bien completo de lo que eran pobladores y ellos registraron eh, tomas de terrenos, detenciones de pobladores eh, por ejemplo, financiamiento de comedores populares y otras orgánicas como comités de cesantes entonces el archivo de La Vicaría también eh, ayudó a complementar la investigación y a la vez hay un archivo en ARNAT eh, que establece el Fondo de Organizaciones Sociales que son aproximadamente 80 cajas, y las últimas 20 cajas son de pobladores. Ya hay también, por ejemplo, las cajas 10, 20, hay movimientos sindicales que también eh, trabajaron de forma clandestina en la dictadura y también entregan, eh, digamos, su fuente a Arnat, Y esto se aglutinó bajo ECO, ¿no es cierto?, que está a cargo de don Mario García. Entonces, del 90 en adelante, eh, hay otro archivo que lo construye en base a entrevistas de pobladores, que participaron en la toma de terreno que se enfoca al estudio, que es Esperanza Andina, y de personas que aún viven en la villa, y también otros dirigentes que ya no habitan ahí porque vendieron la casa y se fueron. Además, prensa escrita, eh, documentos de la Intendencia, archivos ministeriales, y lo más importante, y cuando uno habla de tesoro en la historia, realmente cuando está haciendo la tesis doctoral, sí aparece el tesoro, eh, que son las actas municipales de Peñalolén las del Consejo de Sesión Ordinaria, que están disponibles en la Biblioteca de Lo y de ahí pude contemplar digamos, el problema de la vivienda en de Peñalolén desde el 90 hasta el 1999, casi 10 años de actas. Y lo bueno es que el comité que negoció la toma de Esperanza Andina asistía a reuniones del Consejo Municipal, y están transcritas completas las fuentes del Consejo Municipal. Entonces, también desde ahí, por ejemplo, se puede desprender el nacimiento de otras tomas de terreno, que es la de 1999, la toma en azul. Entonces, esta toma queda en Avenida tobalaba con la Rieta, Y la toma que yo estudio es eh, Avenida Grecia con Las Perdices. Entonces, es peñalolén en 1 y peñalolén en 2. Entonces, desde ese archivo de la municipalidad, eh, se puede contemplar que el movimiento de pobladores eh, continuó más allá de la dictadura y, la, y obviamente se establece la transición a la democracia con una demanda de carácter muy local y comunal, que era terminar con los allegados en la comuna. Y ese fue, digamos, el pilar fundamental de, del desarrollo del conflicto. También ocupé actas del Congreso, eh, porque los pobladores llegaron incluso a pedir expropiación frente eh, a la Cámara de Senadores en el año 1995, y están las sesiones en donde se discutió el caso y como la dueña del Terreno también había, digamos, jugado con la especulación del mercado, había aumentado el precio de las viviendas, etc. Y en la misma biblioteca del Congreso Nacional hay un archivo que también es de pobladores, ya que es de conflictos con la vivienda, porque hay bueno, una sección de recortes que tiene varios temas recientemente, también ocupa ese archivo, y bueno, como una anécdota que también sirve un poco para complementar, el diario La Cuarta... Eh, en el año 90 hasta el 1994, publica una plana, de, de, digamos, diaria, sobre noticias sindicales y sobre noticias de poblado. Entonces, pude complementar la visión a través de esas cuatro fuentes, ya desde el 90 hasta el año 99. Entonces, actas del Congreso, actas municipales, archivos de prensa y entrevistas. Entonces... Que, eh, digamos, el enfoque de mi tesis no tiene relación con el centrarme solo en la entrevista y no es un relato del relato, ¿no es cierto?, construido de forma oral, sino que también se complementa con las fuentes oficiales. ¿no? Entonces, desde ahí hice una construcción histórica que se basa en, digamos, en el caso de estudio de esta movilización del año 92. Así que eso a grandes rasgos podría seguir, pero eso es como, digamos, las la, la, la fuentes de mi tesis, de a ¿Qué ocurre con la historia de la televisión? Claro. Eh, bueno, eh, cuando yo hablaba hace un momento de, de la riqueza que me parecía tenía, este aspecto más humano del trabajo historiográfico que me parecía estar presente en el libro, a esto me refiero, ¿no? Como de pronto pasa, me, me imagino, eh, también a otros colegas historiadores, que uno está tan metido en lo suyo, con sus archivos, sus fuentes, etc., que de pronto eh, se olvida, bueno, que, que los colegas están en lo mismo. Entonces, para mí fue muy entretenido saber que eh, bueno, Katherine y todos los demás que participan de este libro y Trantan, tenían sus propias historias, sus propias anécdotas con el hallazgo del documento, con bueno, problemas de acceso, etc. Bueno, en mi caso particular, la entrevista, eh, mi participación en el libro gira en torno a, a la historia de la televisión en Chile, que es el tema al que me dedico más particularmente a una investigación eh, que parte con mi tesis de licenciatura en torno a la televisión chilena en dictadura. Y en esa oportunidad, en esa investigación que, bueno, la partí hace bastante tiempo ya, eh, toda mi pesquisa de fuentes yo la pienso como una respuesta a un problema que fue el de la, de la falta de acceso a los archivos televisivos. Estos archivos existen. Eh, pero los canales, bueno, están mayoritariamente en poder de los canales y esto los ven como un insumo, no como algo de, de acceso público, digamos. Tenemos en Chile una ley de depósito legal que, si uno se va a la letra, eh, obliga a cualquier productor, eh, ya sea de texto escrito, de soporte audiovisual, etcétera, a entregar un número de ejemplares a la biblioteca nacional, pero en el caso de la televisión, esto no se cumple. Entiendo que TVN está proveyendo algunos de esos programas, pero todavía la biblioteca no ha encontrado la manera de facilitar el acceso. Así que eh, cuando estaban en, la, en las etapas iniciales de esta investigación, lo que se me ocurrió fue intentar lo que Peter Berg llama en, en su estudio la cultura popular en la época moderna y otros tanto, un acceso oblicuo al fenómeno. En el caso de Berg, él trataba de estudiar algo, eh, la cultura popular que por sí misma no deja de vestigios, porque es una cultura predominantemente oral, performativa, etc., a través de otros testimonios que dejan, por ejemplo, las clases altas. Yo pensé que aquí el caso era parecido. No tengo, desde luego no puedo reconstruir la experiencia televisiva del pasado, no tengo los programas, salvo excepciones que están en Internet, etc., pero sí tengo, por ejemplo, el registro de los mismos en la prensa escrita. Tengo la cartelera de televisión, que me permite establecer el día a día de la programación. Tengo columnas de, de críticos, ya sea de la revista Mensaje, con una visión más crítica, o de Mercurio, La última noticia, etcétera, y uno puede ahí empezar a contrastar. Tengo columnas de lectores, eh, obras de teatro también, hay, eh, hay representaciones contemporáneas de la televisión, desde fuera de la televisión, que son eh, muy ricas. Eh, Radigal, Juan Rodrigán, fallecido recientemente, tiene un par de obras muy interesantes sobre eh, la televisión en dictadura. Y de esa manera me fui haciendo, creo, un corpus suficiente que me permitió publicar el este libro que se llama Ría y cuando todos estén tristes, que lo saqué en 2012, y creo yo se mantiene bastante bien. Ahora, bueno, yo intentaría tratar de empujar un poquito más de manera de acceder al archivo televisivo, pero en ese minuto esas fueron las fuentes que, que utilicé. Isabel, ¿no, sé si no. Sí, contar sí. también sobre el tema de las fuentes. Sí, Para cerrar. Eh, Oye, me parece muy interesante, eh, porque efectivamente uno sobre todo, en el caso cuando uno trabaja historia reciente, eh, puede caer muchas veces en eh, anacronismos. Leer desde el presente situaciones que en el pasado tenían otros contextos, otras realidades, otras connotaciones. Y yo creo, por ejemplo, que el mundo poblacional eh, ha cambiado tanto, en el sentido que hoy tenemos eh, una realidad desde el punto de vista político-social diferente. ¿A qué me refiero? Que el mundo poblacional, su, yo no sé si lo has trabajado, pero me parece que yo, yo algo no la zona que tú has trabajado, pero el mundo poblacional, la, la, las dirigencias hoy tienen banderas de lucha completamente distintas a las que van a tener en los 60. La relación partidos políticos, movimientos sociales, ha cambiado completamente. Eh, a modo de, de prueba de esto que estoy afirmando, es que hoy tenemos alcaldes de lo que nosotros habríamos, eh, habría sido impensable en los 60, alcaldes de derecha, como la UDI, eh, en sectores poblacionales populares y con alto respaldo. Entonces, hay un movimiento que hay que incorporarlo para no caer en, es, en esquemas que, que ya no están vigentes. En primer lugar, entonces, eso, el tema de los anacronismos, que, que es una cosa muy complicada cuando uno trabaja historia reciente. Respecto a las fuentes, claro, como nosotros trabajamos y queremos eh, investigar y, y ser lo más verace eh, que, no, que probar lo que estamos haciendo. Trabajamos con las fuentes, yo trabajo con las mismas fuentes que, usted, que tú señalas, sobre todo la prensa, la prensa que uno tiene que leerla. O sea, hoy, hoy día, dice el Mercurio, mira lo que dijo el Mercurio, o mira lo que dijo la tercera, ¿eh? Eh, o, o lo que no dijo, que es peor, lo que silencia en la prensa. Sabemos que la prensa tiene un sesgo político ideológico, todo eso. Pero cuando uno la lee hacia atrás, pareciera ser que esa prensa, que también es lo mismo, adquiere una especie de, de manto de objetividad, y uno la empieza a leer como si fuera la verdad. Y no es cierto, entonces uno siempre tiene que leer, entendiendo desde dónde se está hablando. Y eso es un fenómeno bien interesante. Entonces, efectivamente, pero sabiendo desde dónde están hablando, es importantísimo revisar prensa, archivos, eh, los registros del Congreso, efectivamente, también el, he pasado por, por los mismos eh, bases de datos eh, que, que ustedes señalan, efectivamente. Y lo de lo de televisión me parece una cosa muy interesante. Yo hablo mucho con mis estudiantes sobre el tema de cómo eh, en la historia del tiempo presente se van, van apareciendo nuevos materiales desconocidos hace 10 años atrás, y que hacen cambiar algunas interpretaciones o, o probar algunas afirmaciones estoy pensando específicamente en un documental que dieron en Televisión Nacional, me parece que el año pasado o antepasado, no me acuerdo que fue muy impresionante que relata eh, cómo los montajes que se hacían de los enfrentamientos entonces, cómo ponían voz en off corre, corre y disparo todo eso era sonido porque en realidad mostraban que son los archivos de Televisión Nacional, mostraba lo que había y eran no había enfrentamiento. Eran gente de la CNI que estaba peleando sola, haciendo... Ahí está, y hacían... todo el un montaje. Y tener esa, ese material documental eh, es de un valor incalculable. Porque efectivamente, ahí está lo que todos sabíamos, ¿no? Pero ahí está, para los historiadores, una prueba interesante, importante. Efectivamente, eran montajes, se ponían disparos como en, en, en sonido. En, en... Y otra cosa más interesante de eso es el rol de complicidad que va a tener la prensa de esos momentos, los medios de comunicación, la tele, los periodistas, etcétera, porque son cómplices eh, de eso. Entonces, cuando les decía esta cosa de, de los de los archivos desclasificados que empiezan a aparecer en, en Europa, nosotros también tenemos nuestras propias yayitas en eso, ¿no? En el sentido que la prensa, de ese momento eh, va a jugar un rol de silenciar la verdad, de ser cómplice eh, y ahí están las pruebas ellos lo pasaban en Televisión Nacional y más de un periodista sabía que eso era un montaje entonces son preguntas que tenemos que hacernos desde hoy desde el presente Bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó con eso? ¿qué, qué, qué le pedimos a, a la prensa al Poder Judicial en su momento? ¿qué le vamos a pedir? porque tenemos todo ese material de archivo y que cada vez más se van desclasificando o apareciendo nuevas informaciones desconocidas antes. Entonces, eh, cuando uno trabaja historia reciente, son procesos que están como permanentemente en revisión o que no están cerrados, ¿no? Porque, porque, porque hay nuevos antecedentes. Entonces, en ese sentido, las fuentes es un, es un campo abierto que, en un momento uno puede hacer una afirmación y frente a nuevas fuentes puede revisar esa afirmación, incluso modificarla. Entonces, eso es un tema que me parece eh, interesante y que yo lo he trabajado bastante, digamos, con esos resguardos, si ustedes quieren, sobre los trabajos más recientes. Porque si uno va a trabajar la colonia, el campo de conocimiento, es decir, la probabilidad de que aparezca un documento que cambie la interpretación es bastante más reducida que aparezca un documento que cambie la historia reciente, ¿no? Entonces, para ponerlo así como, tampoco es imposible, pero, pero digamos que el margen de probabilidad es muchísimo más reducido. Entonces, eso quería referirme respecto a la fuente. Yo les había comentado que las tomas de terreno no son un fenómeno exclusivo del siglo XX, que en el fondo de los de herrasos, hoy en la sexta región, eh, hubo un conflicto por el terreno en el cual los inquilinos se toman el terreno de la hacienda y después lo compran. También, por ejemplo, dentro de los estudios urbanistas que hay en torno a la estación central, eh, se han llevado también nuevos hallazgos que plantean que las viviendas que están por el borde digamos, del tren también fueron eh, tomas de terreno que hicieron los primeros chacareros de la época del siglo XIX, se instalaban a vender verduras, y como ya había un puesto, digamos, de comercio, habían tomas espontáneas, que no eran organizadas por comités, pero de todas formas eh, eran tomas ilegales. Después, en el siglo XX, eh, hay tomas que, digamos, se estudian como poblaciones callapas, pero se discuten si son tomas o no, porque no tienen eh, organización ni goteo del terreno. Y cuando comienzan las tomas, yo encontré en prensa, la más antigua, en el año 1948, en Renca, al borde del río, que se llama Población Recabarren y está a cargo del Partido Comunista, que lotea el terreno. Entonces, hay distintos momentos para ver eh, ocupaciones ilegales de terreno durante el siglo XIX o XX, y quizás, más allá de lo colonial, yo creo que pueden aparecer más fundos que tuvieron conflictos con inquilinos. ¿Y qué es lo que, digamos, marca el inicio de mi perspectiva histórica de la investigación doctoral? Tiene que ver con la organización interna, es decir, tienen un proyecto de construcción de vivienda, que son uno de los primeros pobladores, digamos, que lo hacen en La Victoria. Entonces, desde ahí el punto cronológico de referencia y, de alguna otra forma, yo desde ahí voy haciendo el estudio y análisis hasta llegar al caso de Esperanza Andina. Entonces, toma de terreno, hay, digamos, varias, y depende de la perspectiva de estudio, digamos, para establecer las características propias de cada uno. Y a ver el libro, claro, a mí me parece, de un punto de vista súper personal, que el libro es más de que historia tradicional y que plantea conflictos eh, históricos. Ya el tema de la delincuencia, el tema de la prostitución, el mismo toma, eh, las tomas de terreno, eh, la televisión, eh, plantean cuáles son los puntos coyunturales en la historia de Chile y desde ahí quizá es un muy buen análisis eh, para poder estudiar la historia del siglo XIX y es decir, ¿cuáles son los puntos de inflexión que hay en la historia? Y eso. Bueno, el capítulo que aporto yo está en una sección más amplia que se llama Comunicación e Identidad. Ahí, aparte de, de mi aporte, hay textos sobre la historia del fútbol, sobre la historia del libro y la lectura. Y bueno, algunos de que se me vayan. Eh, voy a ser bien breve porque la idea no es... Eh, la idea es que lean el libro, ¿no? así que voy a hablar muy brevemente de, de, de lo que trato yo ahí. Eh, bueno, inicio de la televisión. Bueno, destacar un par de cosas nomás. Primero, eh, la, el, la historia de la televisión en Chile, comparativamente a nivel regional, eh, tiene un inicio tardío. Chile hace de los últimos países de América Latina en tener televisión. Casi todos ellos, eh, salvo alguno que empezó por ahí por 1960, eh, Casi todos los países de América Latina iniciaron las transmisiones televisivas durante la década del 50 y Chile lo hace recién en el 59. El 57 es como el hito fundador, el, la televisión de la Universidad Católica de Valparaíso realiza la primera transmisión experimental. el año 59, este mismo plantel y la Universidad Católica de, de Santiago establecen sus canales de televisión. La Universidad de Chile lo hace, hace lo propio en 1960. Un segundo punto llamativo, y llegado al anterior, es que el, el modelo del sistema televisivo chileno, el modelo de televisión va a ser bastante sui generis. La norma en esta parte del mundo era la televisión comercial, privada, y con fuerte injerencia de capitales estadounidenses. ¿sí? En Chile, en cambio, lo que vamos a tener es un sistema de televisión eh, más o menos alineado con el modelo de servicio público, por cuanto se va a, a, a dejar exclusivamente por algún tiempo en manos de las universidades. Eh, decir, vamos a tener a, a la Universidad Católica, la Universidad Católica del paraíso y la Universidad de Chile. el año 69 se asumará a estas eh, televisión nacional, con lo que bueno, se mantiene entonces el modelo de servicio público. Es, esto hasta por ahí no más puesto que en la práctica estos canales universitarios igual tienen que desenvolverse con criterios comerciales, igual tienen programación eh, de series envasadas, etcétera. Había un rechazo por parte de las la autoridades políticas de la época hacia este modelo comercial. Eh, es llamativo como, por ejemplo, personajes como Jorge Alessandri, que era un hombre que venía del mundo de la empresa, que tenía una trayectoria criminal importante. Incluso él ve en la televisión un, un gasto superfluo, un, gusto, un, un lujo innecesario. Por lo tanto, un poco regañadiente, la, la solución a la que se va a llegar va a ser esta televisión universitaria. Recién la Constitución del 80 va a abrir la puerta a, otros, a otras entidades distintas del Estado y las universidades para manejar la televisión. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, hasta el año 62 lo que vamos a tener es una televisión fundamentalmente experimental en, en la que no, que no importa mucho el contenido, sino que mantenerla andando ya es un logro. Más que eh, gente ligada a las comunicaciones o a las artes, van a ser ingenieros los que están a cargo de los canales, por lo tanto... Eh, esto tiene que ver con que la televisión es fundamentalmente algo una proeza técnica, un medio sin un público. El 62 es como el esteno en sociedad. Eh, para muchos, eh, para la gente mayor sobre todo, es la primera experiencia televisiva. Es una prueba de fuego para los canales que la sortean relativamente bien y ahí se da inicio ya a una etapa más eh, estable, con una programación ya eh, cada vez más estable, valga la redundancia, van su, va creciendo de televisores, va creciendo también eh, los horarios de transmisión. Y, bueno, la historia de esta primera etapa de la televisión chilena no la podría cerrar en 1969, cuando se suma Televisión Nacional, que va a ser el primer canal que tiene cobertura en todo el país. Los canales universitarios están restringidos a sus ciudades de origen. Bueno, eso es una pincelada, porque bueno, la idea no es eh, que con esto se den por conforme. Ojalá lean el libro y puedan enterarse cómo continúa esto. Okay. Si me permiten, dos comentarios eh, previos eh, que me parecen sumamente interesantes, por lo que señalan, eh, por lo que se llama Fati, y que la población 1938 1948 recabarren, es cuando el Partido Comunista está en la ilegalidad. Entonces, es interesante ese fenómeno, como uno va cruzando las realidades, porque en un momento, además le ponen recabarren, el Partido Comunista estaba en un momento complejo, eh, yo había escrito sobre eso, pero yo, y ahora voy a revisarlo, que es lo que me parece más fascinante, esta cosa de no eh, sellar los, lo, las ideas, las, las interpretaciones, sellarlas quiero decirle que nunca más las pueda abrir uno, no, al contrario, me parece súper interesante seguir como re, reflexionando. Yo había escrito... Y yo sostenía que el año 57, con la toma de La Victoria, claro, es la primera toma que tiene el carácter más político. Pero esta del 48 me dejó absolutamente... <ríe> tengo que leerlo tú, ya me parece fascinante. Y además el año 57, que yo tengo una teoría que el año 57 es el punto de inflexión, eh, también aparece que tampoco tenía ese antecedente desde la, la televisión... Eh, de, la, de Valparaíso que es una televisión que, que es bien interesante porque si uno empieza a articular relaciones se da cuenta que hay una complejidad mayor o sea es una mirada cada vez más integradora bueno eh, y la apertura de los 80 cuando tú dices claro estamos en pleno boom económico y en dictadura y el país o las autoridades lo que quieren mostrar es que este es un país con show y traen a no sé qué con la iglesia o ah ¿eh? Ese es el país, el país del show, y entonces también la apertura de los 80 tiene que ver, a la televisión, tiene que ver con el contexto político, ¿no? Pero, pero vuelvo a, al tema que, me, que no he querido hablar, he sido una lata porque no he hablado de lo que yo... No. Pero, pero en el fondo, cuando yo me, me entro a trabajar sobre las elecciones presidenciales, sobre todo, es porque me parece que es eh, a través de las campañas, de los programas eh, y del quehacer eh, de los partidos, que ahí juegan un rol crucial en los 60 y los 70, hasta el golpe, el papel que van a tener los, los partidos políticos va a ser fundamental, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo van a presentarse? ¿Cuáles van a ser a través de eh, sus programas, sus consignas? Eh, toda la propaganda, eh, los discursos, las acciones, cómo quieren instalarse en el imaginario y cómo quieren eh, ganar adepto, Votación y no solo votos, porque, sobre todo en la izquierda, eh, la militancia tiene un carácter mucho más eh, sólido. Eh, la derecha no militaba, votaba. Tenía una vota. Digo, estoy haciendo eh, afirmaciones muy categóricas. Todo esto, pasémoslo por el matiz del, del filtro de relativizarlo, digamos. No es que no no no es que no tuviera militancia. Tenía, pero era más, flex, más fluida, menos sólida. Mientras que la izquierda va a tener partidos, organizaciones, estructura, eh, los partidos de izquierda, eh, distinta. O sea, así el Partido Socialista y el Partido Comunista. El, el MIR también de, desde una perspectiva. El MAPU, y ahí están los estudios que se han hecho al respecto. Entonces... Eh, eso a mí me pareció interesante, el cómo se presentaban para eh, ganar votos y también adhesiones más sólidas, más la militancia. ¿no? Y por eso me, me, me he preocupado de trabajar eso y, y, y ya eh, no lo he trabajado posteriormente, digamos después con eh, la transición y todo eso no lo he trabajado, es un escenario completamente distinto, los partidos juegan un rol distinto, la política ha cambiado su su forma de hacer, pero, pero ya estamos en, otro, en otra realidad, digamos, un mundo globalizado, con los medios de comunicación que van en los, eh, a partir de los 2000, digamos, juegan un rol distinto. Entonces, es otro mundo eh, que yo creo que hay que en, eh, aproximarse desde paradigmas distintos. Y eso todavía no lo he trabajado. Entonces, he trabajado hasta el 73. Digamos, Antes de ir a las conclusiones... Ay, perdón, ¿Sí? lo último que queda de registro. Quiero felicitarlos porque realmente lo que ustedes han señalado es que con este trabajo y con esta eh, recuperación de estas investigaciones lo que están haciendo finalmente es incorporar la historia de nuevos sujetos y nuevas preguntas históricas. O sea, sectores que han no han sido totalmente invisibilizados pero que no están en, en el primer lugar, digamos, y, y a, a raíz de estas entrevistas y esta publicación, me parece que le han dado un estatus distinto, y eso me parece muy importante, y también vayan mis felicitaciones. Sí. Bueno, agradecerle a la profesora Isabel, yo creo que cuando son opiniones constructivas, ¿no es cierto?, y aportan quizás a inquietudes que están planteadas en la investigación, de darle las gracias, y quizás... Eh, de alguna otra forma, ver que la historia eh, no contempla saberes absolutos y casos cerrados, ¿no es cierto? Que siempre hay revisión de los temas y también hay que entender que actualizar los temas tampoco es formar en, en, en escuelas que se contrapongan, ¿no es cierto? Sino que tienen que ser complementarios. Entonces, de alguna otra forma, eh, eso, eso yo creo que es la labor de la historia, ¿no? Poder complementarse con otras visiones y es lo que está en el libro, porque. De, los, de las cuatro partes. Eh, yo creo que podemos tener enfoques históricos súper distintos todos, pero en base a las fuentes hay puntos de unión. ¿ya? Y podemos construir escenarios que abarcan tanto historias del siglo XIX y XX y complementar las visiones ya puestas en la academia y quizá eh, digamos, ver los errores que están más en la prensa o digamos editor, estos editores que Hacen publicaciones que no están revisadas que ¿no? están llenas de errores. Entonces, sí. yo creo que por ahí está felicitarlos también a ustedes, ¿no? Ya lo he hecho Así que eso, eso, palabras. Gracias. Eh, bueno, no sé si eh, más que conclusiones, voy de matizar, agregar un par de cositas. Me suman, obviamente, a los agradecimientos. Eh, bueno. Quería referirme a uno, bueno, a uno de, los, que creo que es de los méritos de este libro. Me parece que ya lo hice, pero es un punto que creo que merece algún, algún énfasis. Eh, yo, en la introducción que hice, me refería a, a, la, a, a la cuestión de la divulgación, ¿no? que está instalada luego bueno, por esta especie de boom de, de, de la historia y también por alguna controversia que hubo en torno a la historia serial, etc. Pienso que aquí no estamos, en ningún caso, ofreciendo una panacea, una solución absoluta, pero dentro de, es un granito de, de arena que aporta. Creo que es un libro que tiene puentes, eh, nos ayuda a nosotros, a que nos, de, nos dedicamos a esto, a, a, a sacarnos de nuestros espacios tradicionales, a sacarnos de, del paper, de, de la monografía, etc., y eh, llevar a esto que hacemos a un público más amplio, tanto en el formato libro, que tiene esta gracia de eh, su estabilidad, su perdurabilidad, verdur, como, bueno, en las redes sociales, en, en el aire, en la radio, en internet, etcétera. Y... Eso. Bueno, por mi parte, además de sumarme a los agradecimientos generales, también muy agradecido de formar parte del equipo de, de peligro y reiterar, bueno, la invitación a quien quiera a, a seguirnos escuchando, a seguirnos en nuestro espacio de internet y a contribuir a ampliar un poquito más este, este diálogo. Eso. Me siento con nuevos elementos que tengo que revisar las afirmaciones. Produce un estímulo intelectual fascinante. A mí, eh, por ejemplo, hay dos cosas interesantísimas que lo que le señalaba, digamos, lo, lo tuyo es de la población de y, y, y lo del canal de televisión, que no lo tenía incorporado. Y yo creo que es muy importante el diálogo, las conversaciones, porque además eh, las conversaciones entre historiadores siempre estamos con mira, estas son mis fuentes, ¿qué otra fue? Ah, tú encontraste esto otro, qué interesante, empezamos a complementar, ¿no? Y a entregar nueva, eh, nuevos datos, ¿no? Y eso es muy interesante. Y segundo paso que tenemos que ser capaces, para que no nos pase por lo que tú señalas, Katy, que hay mucha publicación, no vamos a dar nombre que, son, que a uno le da rabia, porque dice, pero ¿sobre qué base está diciendo lo que está diciendo si eso no es así? Entonces, y ahí en ese sentido yo creo que es responsabilidad de nosotros los historiadores de ser a lo mejor un poco más, eh, más entretenido o más eh, abierto o menos... Eh, cerrados en el sentido que cuando tenemos ya todo todo listo publicamos un libro pero en los intertantos dialogamos poco, tiramos poco, eh, poco a la parrilla entonces no, no se conoce antes, se conoce cuando ya está consolidado que hemos revisado las comas, las fuentes, las citas, hemos revisado todo todo todo todo y ahí decimos ya, se fue y entregamos el artículo o el libro pero a lo mejor habría que ser más lúdicos en ese sentido y, y ser capaces de Diálogos como tentativos abiertos, y mira, ah, pero interesante, yo lo veo así, de dialogar con, con la rigurosidad que tenemos los que tenemos conocidos en la historia. Eso.